Tengan un gran día, queridos estudiantes. Bienvenidos a la unidad número 1, en donde les voy a explicar acerca del tema de conocimientos previos de la lectura. Para obtener una buena comprensión lectora, es necesario manejar bien las etapas de la lectura, de las cuales la primera y más importante es la de conocimientos previos la cual será desarrollando a lo largo de la vida y de forma innata. Este conocimiento es adquirido por métodos de experiencia y de manera autónoma, utilizando conocimientos propios. Es importante saber que estos conocimientos también pueden ser válidos con diferentes estrategias que se van dando en base a la vida diaria. Así que, sin más que decir, empezamos el recorrido.